Vamos a ver un ejercicio. Entonces, Se trata de escribir un programa PHP que lea un archivo de 10 números del 0 al 9, y escriba un archivo con el mínimo y el máximo de esos números. Para hacer el ejercicio simple vamos a suponer que los números están escritos en el archivo en forma consecutiva. Entonces cada byte o cada carácter que leas va a corresponder con uno de los números que queremos ordenar. ¿Te animas? Te doy 10 minutos para que lo pienses vos, y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Para resolver este ejercicio voy a tomar un par de atajos, digamos, como para por ahí también aprovechar y complementar un poco con lo que veníamos viendo antes. Lo que hice son tomar las funciones máximo y mínimo que habíamos visto y ponerlas en sus propios archivos PHP. Vamos a ver de qué se trata esto. Acá tenemos máximo.php, que lo único que tiene es la función máximo que habíamos visto siempre. Pero si te fijas un poquito, lo que hice fue sacarle del final la parte de emitir un resultado. Lo único que hace este archivo es definir la función máximo. De la misma forma, armé un archivo que se llama mínimo, que hace exactamente lo mismo, pero obviamente la condición que busca es que el elemento evaluado sea menor que el mínimo. Para llegar al mínimo valor. Todo esto lo hice para poder incluir estos archivos en un archivo nuevo que es el que propiamente pertenece a este ejercicio, que es el que te voy a mostrar a continuación. Fíjate, lo primero que hago es hacer los requires de los dos archivos estos, con lo cual lo que estoy haciendo efectivamente es volver a utilizar código que ya habíamos hecho antes. Esto es realmente algo muy potente y que está bueno que lo vayas incorporando también. Entonces busco incluir los archivos máximo y mínimo que me dan esta funcionalidad de tener las funciones estas ya definidas. Y después, bueno, voy a decir, voy a intentar abrir un archivo que me tomé también una pequeña licencia, que es decir que el nombre del archivo va a ser un parámetro de línea de comandos para este, para este programa. Como para hacer realmente un ejemplo un poco más integrador. El archivo lo voy a abrir en modo de lectura y sé de antemano que se trata de un archivo de texto y ahí entonces empiezo. Defino el array que voy a querer usar para calcular el mínimo y máximo y como también lo sé porque el enunciado lo dice que se trata de 10 números hago una repetitiva que va del 1 al 10. Por cada uno de los, de los elementos de ese arreglo tomo un carácter del archivo usando la función fread una vez que termine de recorrer el archivo lo cierro y después simplemente emito los resultados haciendo las llamadas a las funciones máximo y mínimo según lo que me corresponde en cada caso. Un pequeño detalle que por ahí es interesante también ver es que todo esto lo eh, englobé digamos, en una sentencia if para poder decir que, qué sucede si el archivo no se puede abrir, por ejemplo porque el archivo no existe o cualquier situación como esa. Esto es interesante, es una, en general una buena práctica el ya ir empezando a meter un poquitito de control de errores. Esto se hace para lograr que nuestros programas sean lo que llamamos un poco más robustos, o sea que no fallen ante una situación digamos, eh, inesperada. Entonces vamos a ver cómo esto... Ah, bueno, antes de ver cómo funciona, vamos a ver el eh, archivo de números que le voy a pasar un archivo cualquiera, inventé simplemente 10 números. Veámoslo entonces. Le tengo que pasar ahora entonces el nombre del archivo de texto y ahí me dice el máximo es 9 y el mínimo es 0. Vamos a ver qué pasaría si intento una, ejecutar esto con un archivo que no existe. Bueno acá lo que estamos viendo es un warning PHP me está dando no exactamente un error sino más bien una advertencia de ojo no pude abrir el archivo, lo cual es cierto, yo ya lo sabía y acá me está diciendo justamente el, no pude abrir el archivo que es lo que yo estaba esperando. Eh, se puede, después vamos a verlo tal vez, se puede suprimir este tipo de eh, mensajes que, porque realmente acá como podrás ver no se trata realmente de un error que impide la ejecución del programa sino que avanza. La verdad es que eso prefiero dejarlo para un poco más adelante para no, no marearte demasiado. Eh, tampoco es realmente algo que sea muy recomendable. En general, más allá de que el error no sea fatal, digamos, está bueno que uno tenga conciencia de los errores con los que se encuentra.